아자, 아멘. <웃음> Pepa, mira lo que te digo. Yo no soy de lanzarme. Ni él tampoco. Y así llevamos tres meses. De sofoco. Conversaciones apretadas. Cruces de mirada. Complicidad. Poquito a poco y después nada. Tras un tímido hasta luego. Algo nos come por dentro. Dificultad al desapego y nuestras bocas pidiendo un encuentro y en la madrugada. Pero después.. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. nada, nada, nada. ¡Ah! Que yo quisiera cruzar esa fina línea que hay de la gustez al beso, de la mitad al sexo. Que yo quisiera matar esta soledad en exceso Y que la felicidad nos haga perder peso Yo solo quiero